este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a escenario, escenario, rostros que dejan rastros. En todo caso vamos a vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada hasta que Ramiro resuelva el inconveniente. En esta noche especial tenemos la presencia de Estefanía Romero, una artista ecuatoriana, muy conocida ya en nuestro medio, eh, por muchas ocasiones ha estado en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en diferentes eh, presentaciones. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Estefanía, bienvenida a su programa Escenario. Buenas noches. Gracias, Leonardo. Buenas noches. Qué gusto Acompañarles en este espacio. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar esta noche conversando un poquito con ustedes. Gracias, Estefanía. Como siempre, también nuestro agradecimiento ya del inicio del programa. Mi estimada Estefanía, teníamos ya organizado con Ramiro hasta que resuelva el inconveniente del de retorno. Eh, vamos a empezar eh, ya contándoles un poquito quién es Estefanía Romero. Eh, para nuestros amigos que aún todavía no la conocen y que en esta noche se van a enterar eh, la belleza, no de Loja, es de un lugar muy especial, pero de nuestro país. Mi estimada Estefanía, bienvenida una vez más. Gracias, gracias. Bueno, yo sí me considero lojana porque <ríe> crecí en esta ciudad hermosa y me siento orgullosa de haber crecido aquí. Eh, yo nací en la ciudad de Santo Domingo, y crecí en Loja. Eh, vine a vivir con mi familia acá desde los seis meses de edad. Y bueno, tengo muchísimas cosas que, que agradecerle a esta ciudad tan bonita que me, que me acogió con, con tanto amor, con tanto cariño. Así es. Bien, bien, mi, es, mi estimada Estefanía. Ahora sí, vamos a, a contarles un poquito. Eh, sus papis, eh, ¿dónde pasan? Cuéntenos un poquito de... De, de su núcleo familiar. Me imagino de, también de que alguien por ahí de su familia tiene ese, esa habilidad, ese don de poder cantar ¿O, o es la única en la familia. Bueno, mis papás, mi papá es de Saruma, mi mami es de Los Ríos, eh, tengo un hermano menor, y bueno, a la que le gusta cantar es a mi mamá. Cantaba mi abuelo, pero creo que nadie de mi familia se dedicó eh, de lleno a la música ni lo tomó como algo, pues como una carrera eh, o como un trabajo, pero sí, sí ha habido ese, ese amor por la música, entonces yo creo que viene por parte de, de mi abuelo. ¿Cómo empezó Estefanía en, en la parte artística? ¿De qué edad? ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto de la música? Cuéntenos un poquito. Bueno, yo empecé a cantar eh, a los 10 años, en, estaba en el colegio en ese entonces, en primer curso, y bueno, y formé parte de, de un coro, que era el, el, el coro del colegio, y bueno, luego de esto mi profesor de música vio como un potencial. <ríe> Y, y me inscribió en, en festivales, eh, pude representar a mi colegio en festivales intercolegiales, eh, y eso básicamente así empecé en, en la música, luego en 2008 tuve la oportunidad de, de entrar a Fama o Drama, que fue un reality de TC Televisión, y bueno, eh, llegué a las semifinales, Luego, esta fue una gran plataforma para mí, para mi, para mi carrera, porque pude conocer muchísima gente. Eh, y después de, de esto, ya como que tomé a la música como algo eh, más, más serio, ¿no? como, como algo profesional, como mi trabajo. Y luego, en 2016, tuve la oportunidad también de estar en, en La Voz Ecuador. Y, también fue una plataforma mucho, mucho más, más grande y que me abrió muchísimas puertas también. Uh -huh. Qué bien. No sé si me escucha ya Ramiro ahí. ¿Nos escucha, Ramiro? Bien. No sé qué es lo que sucedió con, con el retorno de, de nuestro compañero Ramiro. Eh, bueno, estábamos conversando con Estefanía un poquito mm, sus inicios en la parte artística. Eh, su paso también por, por la televisión en un muy importante programa televisivo donde pues ella nos estaba comentando de que ahí ya empezó a dar esos esos pasos firmes en la parte musical. Y de ahí, ¿qué, qué más pasó, Estefanía? que se vino ya en la, en la parte de producción, ya con miras a ingresar ya a la parte eh, artística, en la, en la parte profesional? Sí, bueno, después de, de fama o drama que fue en el 2008, como que hice una pausa, se podría decir, en cuanto a la música, seguía cantando, pero no, como que no tenía muy claro el camino, de qué es lo que quería hacer, si quería grabar, si quería, no sé, no, no tenía muy claro. Pero luego de La Voz Ecuador, supe lo que quería, eh, Empecé con, empecé con una banda, a cantar en una banda. Hacíamos música, música retro ochentera, que me encanta. Y, y trabajábamos en eventos, en matrimonios, en fiestas. Eh, entonces, eh, la gente que me contrataba me pedían, O sea, querían el show de música retro, pero querían también eh, música bailable, cumbia, merengue, salsa. De todo. Entonces eh, tuve que invitar a más artistas para que integren la banda hasta que formamos una mini orquesta. Somos 13 integrantes y la banda se llama Estefanía Romero y de Latin Band. Eh, eh, tenemos dos videos promocionales. Ahora en pandemia pudimos eh, hacer el lanzamiento de nuestro segundo video promocional estuvo bastante acogida y bueno muy contenta con, con el cariño y el apoyo que siempre, siempre me, me brinda la gente, sobre todo los, los lojanos. En la, en la, en la banda que usted ha, ha formado, eh, nos comentaba que también eh, hay catamayenses eh, integrantes eh, de, de la parte musical. Cuéntanos un poquito de ellos. Ah, Sí, es la mayoría de los integrantes son lojanos, son lojanos, son grandes músicos lojanos, muy reconocidos aquí. Y también tengo la, la suerte de contar con, con dos excelentes cantantes eh, catamayenses, que son Santiago Aguilar y Anthony Rivas. Entonces, ellos son el, el plus de, de la banda y hacemos eh, música de todo, de todo bailable. Eh, y eso, estamos muy, muy contentos por el, por el trabajo que, que se ha venido haciendo eh, a pesar de toda la situación en la que, en la que estamos, pues no, no nos detuvimos, seguimos trabajando, eh, trabajando en más que todo en el tema de, de producción. Y, y también tenemos algunos proyectos en mente y que ya están también este, en camino para, para cuando podamos ya... Eh, Salir y que termine todo esto de, de, del el tema de la pandemia. Qué bien, Estefanía. Felicitaciones desde ya y claro que eh, también conocemos de que ha tenido la posibilidad de cantar eh, no solo con artistas de nuestro país sino también con artistas reconocidos ya desde muchos años se eh, llenan en la parte artística quienes eh, han sido es, esas, esas personas que le han motivado, me imagino, más a seguir en la parte musical Recuerdo, si no mal, eh, con, eh, con un artista, a ver, Miguel Ángel, me parece que le dije Luis, Luis Ángel, exactamente Le, le escuché que estaba eh, en, en la parte de coros e Incluso, me, si no mal recuerdo, también le escuché cantar un tema A ver, cuéntenos un poquito de eso, por favor Sí, bueno, esa ha sido una de las experiencias más bonitas que me ha podido dejar la música, el, el poder ser corista de este gran eh, artista, compositor argentino como es Luis Ángel, que es eh, un artista quien admiro muchísimo, no solo por su talento ni por toda su trayectoria, sino también por su, por su don de, de, de persona, de gente. Es una persona muy humilde, a pesar de... De, de, todo lo que, de todos sus éxitos, ¿no? porque tiene canciones muy, muy conocidas que eh, yo pienso que la mayoría de los ecuatorianos y los lojanos hemos escuchado, pero muchas veces no sabemos quién es el, el, el autor de estas canciones ¿no? y, y el cantante. Entonces, eh, para mí ha sido un, una experiencia súper bonita poder trabajar con él, eh, Siempre que, que viene a Ecuador soy, soy su corista, entonces he compartido muchísimos escenarios eh, con él. Y también sí, tengo el, el orgullo de, de ser la intérprete de una de sus canciones que um, se llama Qué Maravilla. Y es una canción que estoy próxima a, a lanzar ya oficialmente porque estamos en la, eh, en la preproducción ya del... Del, del video de este tema, entonces es, es algo que se viene, es una canción muy bonita y yo espero tener ese, ese mismo apoyo y esa acogida que siempre, que siempre me da el público No sé si, no sé si usted, Estefanía, nos pueda adelantar un poquito. ¿El tema que viene es en el género tropical o en el género romántico? Estamos de regreso. Muchas gracias, amigos y amigas, por seguir con nosotros acá en este diálogo que mantenemos con Estefanía Romero. Gracias a la gente maravillosa que sigue con nosotros en esta ocasión. Y bueno, acá estamos gustosos, por favor, si nos escucha Ramiro. Estamos eh, esperando de que solvente el, el inconveniente y también eh, habilite por ahí la... El retorno. Bien, vamos a seguir dialogando con nuestra invitada, mis disculpas eh, Estefanía, inconvenientes con el retorno de nuestro compañero Y a todos ustedes amigos que nos están siguiendo en esta transmisión, ojalá Dios quiera que se resuelva ese inconveniente Pero hasta ello vamos a seguir dialogando con Estefanía, mi estimada Estefanía, coméntenos qué se tiene preparado ya Ojalá Dios quiera que eh, esta situación de la pandemia mmm, se mejore y eh, se venga ya pues eh, donde podamos salir ya a realizar nuestras actividades y ustedes también como artistas poderse ya eh, proyectar a los diferentes eventos. A pesar de ello, pues usted también ha venido trabajando internamente ya en lo que es la producción que se tiene previsto para eh, en los próximos, yo que sé, meses, ya pues eh, dar a conocer también a, a, a los seguidores, a la gente que viene siguiendo su carrera artística, mi estimada Estefanía. Sí, eh, sí, se viene ya eh, algunas cosas en las que hemos estado trabajando ahora. Eh, creo que el, el estar encerrados también ha, ha despertado un poquito la, la, la necesidad de hacer, de hacer algo nuevo, algo diferente. Entonces, eh, se vienen, se vienen eh, perdón un ratito. Sí, se vienen eh, ya temas inéditos. Se viene un tema, el primer tema que, que voy a sacar es um, el tema de Luis Ángel, que es qué maravilla. Y luego se viene un tema muy bonito y muy especial también con la orquesta en un género tropical. Y bueno, esperemos que las cosas se vayan dando poco a poco. Bien, muy bien, Estefanía. Eh, no sé eh, si a, al final eh, nos puede nos puede cantar eh, algún, algún eh, espacio de la canción, yo que sé, la parte del coro, algo de, de irnos ya como adaptando a, a lo que se viene. Eh, yo sé que canta hermoso y, y bueno, y eso es lo que la gente también me imagino va a estar eh, pendiente a qué horas nos regala un pedacito de, de los temas que se vienen eh, a capela. Si, no sé cómo usted lo puede hacer, pero yo sé que a capela es mucho mejor porque eh, el, el, el talento que usted lo tiene pues es, es fascinante. Mi eh, querida Estefanía, ¿qué decirles a, a los, eh, los artistas eh, ecuatorianos en este tiempo de pandemia? Bueno, nada, que hay, que hay que seguir, hay que seguir trabajando y yo sé que ha sido muy difícil para todos, para todos los que los que vivimos de, de la música, ¿no? de hacer música todos los, los días, todos los fines de semana, eh, ha sido demasiado difícil, pero... Yo creo que todo, todo pasa en la vida y lo más importante es eh, tomar las cosas negativas que nos pasan y, y, y que nos fortalezcan y sacar lo mejor de nosotros. Entonces, eh, yo pienso que esta pandemia nos, nos deja muchísimas cosas buenas y sé que se vienen sorpresas súper grandes, no solo... Eh, de mi parte, sino de muchísimos colegas, de muchas agrupaciones, porque yo sé que todos han estado trabajando durísimo desde sus casas, han estado creando, han estado, no sé, innovando, entonces yo sé que se vienen cosas muy lindas, cosas grandes, en el, en el y no solo en el sector de, de la música, sino en todo, porque la gente ha despertado muchísimo la creatividad en este tiempo. Usted, eh, como muchos artistas, eh, también ha hecho transmisiones así virtuales o solo eh, como siempre, ¿no? Eh, cantando algunos eh, temitas, eh, haciendo los covers, todo ello, o si sí ha hecho también este tipo de, de eventos virtuales, eh, tipo conciertos virtuales que normalmente hoy en día están haciendo muchos artistas a nivel del mundo. No, eh, por, eh, bueno. No he hecho, la verdad, eh, conciertos virtuales así en vivo, pero sí he estado subiendo covers, eh, cantando, temitas... Eh, yo creo que no se puede estar sin cantar cuando uno tiene ese amor por, por la música. Entonces siempre estoy compartiendo en mis redes sociales eh, alguna canción que me guste, cantando algún pedacito. Pero no, no he hecho eh, conciertos virtuales, por lo que se bueno, se me ha complicado bastante ¿no? el, el, el tema de, de reunirme con mis músicos eh, eh, eh, personalmente. Entonces eso ha sido más que todo el inconveniente. Conocemos de que se está preparando también en la parte académica y eso también me imagino que le incomoda o le, le ocupa mucho tiempo también para poderse dedicar 100% en este, en este tiempo con la parte musical, pero ya se, se vendrán días mejores también donde puedan o se pueda unir ya a todos los músicos y en vivo y poder eh, presentarles toda esa avalancha de temas y creaciones musicales de ustedes. Así que bueno, eh, ya estamos compartiendo con Estefanía Romero, eh, artista lojana, porque ella dice que se siente más que lojana, así que bueno, pues va a tocar sentirme más que eh, catamayense. Bien, no, es importante siempre motivar. Eh, ¿Usted cuando eh, se prepara para salir a algún evento o para eh, hacer algún tipo de producción, eh, cuál es el, el motor que la mueve para... Eh, entregar 100% lo que va a ser? Me mueve el amor por la música. Yo creo que de los momentos más lindos que tengo en mi vida son los momentos que vivo cuando estoy parada en un escenario. Entonces, eso es lo que a mí me mueve, el poder compartir con el público, el poder interactuar, el, el, el poder escuchar como eh, corean las canciones. Entonces, eso es lo que me mueve, ese, ese amor por la música tan grande que, que tengo yo. Eso. El amor, el amor. El amor mueve montañas, sí. Y eso es <ríe> algo real. Así que bueno, a Estefanía le mueve el amor a la música y eso es importante. Mi querida Estefanía, no sé si nos puede hacer un adelanto de los temas que se vienen. Un poquito por ahí como para... Ay, digo... Y Chuta, estamos a, en espera. Sí, a ver, el primer tema que, que va a salir es una canción que yo la grabé ya hace, hace mucho tiempo, pero por ciertas razones no la pude... No, no pude hacer el lanzamiento, pero ahora sí eh, se viene el lanzamiento, se viene ya con video y es una canción muy, muy linda que escribió Luis Ángel y me la dio y yo me siento muy honrada de, de muy orgullosa de que él haya puesto su confianza en mí y, y darme una de sus canciones, un compositor eh, como él que ha hecho canciones para Luis Miguel, para José Feliciano, para, uff, para Anita Nazario, para muchísimos cantantes, entonces, eh, es una canción muy linda, se llama Qué Maravilla y les voy a cantar un pedacito del, del coro que va por ahí, dice... Tan solo basta una caricia tuya Para volar muy alto, alto y llevarte a la luna Y así dormirnos, feliz entre tus brazos Mientras te digo lo mucho que te amo. Por ahí va. Muy bien, ahí está eh, la parte romántica. El otro tema, a ver, un poquito si nos obsequia ahí de adelanto ya para la gente que se vaya preparando. Sí, el otro tema es una canción un poquito tropical. Esta es para... Este tema Pienso que es el que lo voy a hacer con la orquesta y es así. <ríe> Las noches se me hacen oscuras y eternas, tan solo te pienso y te quiero llamar. Escribo canciones y tengo el anhelo de que algún día las escucharás Las noches se me hacen oscuras y eternas, tan solo te pienso y te quiero llamar. Seguro que un día estorba mi ausencia y cuando escuches mi nombre seguro que temblarás. ¡Qué bien! Muy bien. Un aplauso para Estefanía. Acá estamos escuchando con mucha atención este hermoso tema. Eh, va a ser un éxito como todos, mi querida Estefanía. Don Ramiro eh, no, no ha podido eh, poder eh, oh, solucionar el inconveniente, pero nos ha enviado una pregunta para usted. Dice, ¿cambiaría algo de su pasado? ¿Qué sería? No, no cambiaría nada. Yo creo que todo lo que he hecho en mi vida me, me ha llevado a donde estoy ahora. Y estoy muy contenta en donde estoy. Yo sé que no, tal vez no tengo grandes cosas o no he logrado grandes cosas, eh, pero he logrado lo que, lo que siempre soñé y sé que estoy en el camino correcto, sobre todo. Entonces sé que todo lo que me ha pasado, los errores que he cometido en mi vida, me han hecho crecer como persona y, y, y sé que voy por buen camino. Entonces no, no cambiaría nada. Ahí está eh, la respuesta también para eh, la gente que está siguiéndonos y también la, la, la pregunta que tenía nuestro compañero Ramiro. Mi querida Estefanía, el tiempo, eh, esto también nos nos está ya por acá eh, a punto de finalizar el espacio. Pero eh, nos gustaría eh, que usted nos nos eh, dé su, su punto de vista ya en la recta final, por supuesto, como para que la gente que sigue a Estefanía Romero, ¿qué decirle a ellos? ¿Qué pedirles a ellos también en esta ocasión, mi querida Estefanía? Nada, simplemente agradecerles porque, por, porque, por todo el apoyo que me han brindado compartiendo mis, mis canciones, compartiendo mis covers, comentando, eh, enviándome sus mensajes. Yo estoy muy agradecida con, con toda la gente que me apoya a diario y, y a veces leo mensajitos de personas que me dicen, Estefanía, te sigo desde que estabas en los realities o desde el año tal. Entonces, eso me llena muchísimo porque... Porque sé que estoy haciendo las cosas bien y, y esa gente es la que me mueve también para, para sacar y arriesgarme a lanzar mis propias canciones que yo sé que es muy difícil y, y no soy una súper compositora, pero, pero lo que hago lo estoy haciendo con muchísimo cariño y con, y con ese amor que le tengo al público que, que siempre me está apoyando. Entonces lo que les pediría es seguirme apoyando. Y, y nada, y, y darles las gracias por todo. Por aquí vía WhatsApp, me, me envían, Estefanía, un mensaje, me dice, pregúntele por favor cómo está ese corazoncito. <risa> Ay, mi corazoncito está bien, estoy muy feliz, muy contenta, creo que estoy en la mejor etapa de mi vida, llena de muchísimo amor propio, eh, cumpliendo mis sueños, trabajando muchísimo en mí, y eso es lo que me llena, con mi familia, bien, eso. Vamos entonces a darle un viva a la música. ¿Qué le parece, Estefanía? ¡Viva la música! ¡Que viva! Muchas gracias, Estefanía, una linda noche y muchas gracias por habernos acompañado en el, en el programa. Ojalá Dios quiera que nos dé vida y salud para poder nuevamente reencontrarnos en algún momento. Muchas gracias y felicidades. Aquí se cierra el telón